Los pasos que se explican en este vídeo son interesantes si se va a utilizar mucho la macro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer va a ser instalar un certificado en el equipo para que cada vez que se ejecute la macro no se lance una alerta de seguridad. Vamos a ver cómo solucionarlo. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos un documento que tiene una macro, lo que nos ocurre normalmente es lo que vamos a ver ahora. Decimos abrir el documento y nos sale una alerta. Primero de descarga porque... El documento lo hemos descargado de una página web. Entonces tendremos que decir habilitar edición para poder modificarlo. Y el siguiente paso, una vez que está descargado, va a mirarse y va a decir Oye, aquí hay macros y por el tema de seguridad no se habilitan. Entonces, ¿cómo vamos a solucionarlo? Podemos a instalar un certificado con el que está firmado esta macro para que Word no vea que haya ningún problema. Entonces volvemos a la página de GitHub en aplicación y nos descargamos el certificado de punto CER. y lo guardamos en el equipo, en cualquier parte. Y lo que vamos a hacer para ejecutarlo es hacer doble clic sobre él. Una vez que se ha descargado, lo abrimos. decimos abrir. Y vemos que aparece el símbolo de la X dentro de la información del certificado, como que no es segura, porque todavía no está instalado. Lo instalamos pulsando instalar, siguiente, siguiente. Esta información es muy importante para validar que coinciden estos datos con los del certificado para que nos aseguremos que es el certificado que yo he generado. Pulsamos aceptar. Y si volviésemos a abrir ese archivo, vamos a buscarlo de nuevo para hacer doble clic y abrirlo, veremos que ya no aparece la X roja de falta de seguridad. Por lo tanto, los documentos que estén firmados con él serán seguros. Entonces, ya tenemos el certificado instalado en el almacén y ahora vamos a volver al documento de la plantilla, a Word. Pulsamos donde pone las macros se han deshabilitado. Y en la opción de advertencia de seguridad eh, vamos a seleccionar habilitar contenido y dentro de habilitar contenido opciones avanzadas. Aquí aparece que este documento ha sido firmado por David Bueno Vallejo, VPA, es la información del certificado. Podemos mostrar el detalle de firma, que si vemos el certificado, vemos que es el mismo certificado que con el que Acabamos de instalar y nos aparece que es un certificado seguro. Por lo tanto, como es seguro, lo que vamos a hacer es decirle a Word que confíe en todos los documentos de este editor. Y entonces ya desaparecen las alertas de seguridad. Espero que os esté resultando interesante y nos vemos en el próximo vídeo del curso. Acordaros de suscribiros, darle a la campanita y compartir. Muchas gracias y hasta pronto.